¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien de lo mejor el día de hoy Ya sé que se van a estar preguntando María José, ¿qué fregados estás haciendo? ¿En dónde estás? Pues les explico brevemente Pues básicamente me dijeron que esta casa estaba sola Y que en este cuarto se escuchaban ruidos como... Eso Entonces yo dije... ah pues, ¿me puedes prestar la casa para ir a ver? Sí, pues sí, claro. Está justo al lado de la casa donde yo me estoy quedando. Entonces, no se me ocurrió mejor idea. O sea, no quería hacer como simplemente una exploración, porque pues es una casa normal, simplemente que sí se escucha que se golpean muchas cosas aquí, justo en este cuarto, porque vean, o sea, aquí aparentemente alguien dormía, no investigué quién... Y de aquel lado hay otro cuarto y siempre se escuchan ruidos y esta casa está completamente sola ¿Y saben qué? Se le ocurrió a María José venir a hacer Pues a llamar a Números Malditos aquí a este cuarto Porque soy extra, ustedes lo saben Entonces pues básicamente eso vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a estar hablando a tres números que por aquí tengo el papelito Ah, aquí está A tres números malditos se los voy a estar poniendo en pantalla Por si ustedes quieren llamar también en este teléfono viejito Que tenían en la casa donde me estoy quedando Así que, básicamente eso va a estar haciendo el día de hoy, fantasmitas. Discúlpeme por esto, o sea, quise hacer un extra y esos ruidos son los que se escuchan. Las ventanas no están abiertas. ¿Escuchen? No hay aire. No está abierto nada porque esta casa está sola y no quieren que esté llena de polvo. Más de lo que ya está, así que... Y aquí hay unas figuras enormes de algo que me está observando. Ok. Pero bueno, así que si quieren ver más de esta loca, suscríbanse a este canal, no se van a arrepentir, subimos como cuatro videos a la semana más o menos, y recuerden seguirme en mis redes sociales y recuerden que ya está abierta mi tienda virtual, donde pueden encontrar todos los artículos oficiales, fantasmitas de playeras, sudaderas, todo está súper bonito, collares y demás y pues eso es todo lo que les quería decir o sea, si sí, estoy loca, ya me conocen ya saben que si hay posibilidad de hacer este tipo de cosas, María se las va a hacer, así que aquí estamos grabando y pues bueno, no crean, sí me da un poquito de miedito, este, porque estoy muy sola. O sea, estoy sola en toda la casa, estoy sola en este cuarto y hasta cerré la puerta porque me daba miedo estar viendo así como lo demás. Um, así que pues. Ya nos escucha. Un poco. Ok, así que vamos adelante con este video. Ok, antes de comenzar les quiero decir que voy a estar aquí dos días más, así que. Si tienen ideas de lo que pueda yo estar haciendo en esta casa, ¡eh! se me acaba de ocurrir. y si juego Charlie Charlie aquí, o alguna cosa así, no sé, díganme en los comentarios, por favor, qué tipo de retos podría hacer yo aquí en este cuarto que les digo, en esta casa que está sola, donde estoy bastante sola, así me da miedo, si sí, le dije a mi mamá así de que, mamá, me abres la puerta en cuanto te toque, eh? o sea, cuando salga de aquí. Pero bueno, ok, vamos a estar grabando, no, vamos a estar llamando a estos tres números. Este es un teléfono viejito, análogo, ¿Sí dice análogo, sí, ok. Entonces vamos a llamar. Realmente no sé si son de fuera de México o dentro de México, así que vamos a intentar llamar el primero que es 978 453 0163. Ah, ya voy a empezar a estornudar porque hay demasiado polo aquí. Ok. Entonces ¿Se ¿Sí escucharon? Ok, vamos a llamar rápido A ver, intentemos este Vuelvo a poner el clave de Estados Unidos Creo que este sí es de Estados Unidos 801-820-2 No, 0263 ¿Según este te dice tu primer nombre o tu primer apellido? Oh. Oh, oh. Ah, es una alarma, ¿no? Hello? Hello La llamada sigue, vean Digo, la llamada sigue Hello con que no me quieran regresar la llamada A ver, vamos a volver a llamar porque no entendí bien Qué me dijo, cómo se vuelve a llamar, ok 001, así lo tienen que marcar como les estoy diciendo, 001 De donde sea que ustedes estén Esa es la clave, 801 820 0263 one i Dijo 17 ¿Y luego qué? Le digo ahí sigue la llamada, pero ya no dice nada. No sé si es como un tipo um, como contestadora y que tú puedes grabar lo que sea. Ok. Se supone que te tenía que decir después del. Como que se escucha otra puerta, ¿no? Ok. Se supone que después del tono te tenía que decir tu primer nombre, pero bueno, vamos al siguiente. Voy a poner también así como clave de Estados Unidos 001 978 453 0163. The number you dialed is not in service. Okay, eso no funciona. Vamos al siguiente que es 001-978-435-9163. verificarlo, gracias oigan esto estuvo muy raro porque yo marqué a un número de Estados Unidos, o sea como si fuera a Estados Unidos y me contestó como en español a ver lo voy a marcar en español a ver, en español como si fuera aquí de México para ver o sea escuchen esa voz esa voz es aquí de México cuando tú llamas mal a un número lo que sea siempre contesta esa voz Ahora. El número pasado también era como de, de Estados Unidos eh, Donde tendría que ser... Vamos a llamar al, al pasado 9784530163 Este es de Estados Unidos, escuchen El número que te is no está en Técnicamente así tendrá que escucharse. Ahora, 001, o sea, está marcando igual como si estuviera hablando de Estados Unidos. 9784359163. Ahora escuchen esto. Okay. ¿Qué onda con la interferencia? No se había escuchado. onda. O sea, primero no existe, luego sí marcó y luego <risa> ya no quiero saber. ¿Qué hago? Interferencia de nuevo. Estuvo muy raro. me estoy poniendo nerviosa, o sea, realmente si no existiera el número no estaría marcando, ¿saben? Y luego la interferencia... No sé qué está pasando. Pero bueno, si ustedes quieren intentarlo, el primero es si sí funciona. Eh, supuestamente si tienes suerte o mala suerte, como ustedes lo quieran ver, te va a regresar la llamada a tu número y... Te va a decir... O sea, primero se supone que mientras tú llamas Te iba a decir tu apellido o tu primer nombre, ¿verdad? A mí no me lo dijo Ustedes vieron que se colgó la llamada O sea, ya no decía nada Pero supuestamente sí te regresan la llamada Entonces voy a estar pendiente de esto Y pues a ver Les digo, el que me sacó de onda fue el último Ya ven que primero no agarró Después sí agarró Y no sé ¿Sí escuchan eso? me voy, ok? los quiero fantasmitas nos estamos viendo después y por favor díganme en los comentarios qué podemos hacer aquí, igual puedo ir al otro cuarto, no tengo idea los quiero mucho